Recoger datos, interconectar dispositivos, hacer más ágiles las empresas y optimizar los recursos, hace parte del I.I.O.T. En este curso quiero enseñarte cómo involucrarte en estas tecnologías de una manera segura y adecuada. Soy Ramiro Lopera, ingeniero informático y magíster en gestión de tecnología educativa con una amplia experiencia en la integración de sistemas embedidos y la aplicación de IIoT en la industria. En este curso aprenderá la integración de sensores, la analítica, el manejo de métricas y la visualización de datos.